saludos soy Ernesto Soto en esta ocasión voy a presentar cómo usted importar un curso que, que dio anteriormente a uno que va a dar en este nuevo semestre. Una vez está en su cuenta de, de Moodle ya ha ingresado, va al área personal Y si no ve el curso disponible pues va a cursos futuros si lo ve pues eh, simplemente lo accede en ocasión voy a acceder a este curso que ya yo di uno el año pasado por lo que se parece eh, CC3115 y el 4105 son bien parecidos, y yo voy a, a importar y lo voy a modificar naturalmente para añadirle más temas. Ok, una vez esté aquí, vaya al área de menú de opciones y seleccione importar. Una vez se despliegue en los cursos pues, anteriores, si no aparece, yo les recomiendo que lo escriba porque son bastantes cursos que hay. Y sigue la estructura: UPRH-2018, ese que es el semestre, el anterior fue 1. guión. Le da entonces el código, sí, sí, 3115. yo voy a utilizar la sección N01. Ok, aquí aparece. Lo selecciono y de continuar. En eh, un error. 30, no. eh, perdón se me quedó un numerito ahora vamos a ver ok ahora sí debe aparecer este este punto este donde selección de especie de computación ahora sí puedo continuar le doy siguiente Aquí están todos los temas, todos los temas, todos los temas. Usted puede seleccionar a discreción o importarlos todos, luego modificar, borrar. Yo los voy a seleccionar todos, luego elimino o muevo. Siguiente. Nuevamente se marcan todos en verde con una marca de cotejo, indicando que estos son los que se va a a, a realizar la importación le da clic realizar importación comienza el proceso le da clic a continuar y aquí ya está el curso proceda ahora a modificar eso es todo, hasta la próxima.